A mis hermanos de cruzados en la gloria, que Dios del evidente, hoy una palabra maravillosa, hasta el último hombre se ha titulado eh, esta esta misión, este, devocional, como tú lo llames, el señor ha titulado hasta el último hombre, y nos vamos a basar en el evangelio de San Lucas, capítulo 19 versículo 10 que dice, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, el señor te está buscando, te vino a salvar, si tú crees que esas eh, porque te señalan, porque te juzgan, porque te dicen que tú no, no vale la pena. Tú vale la pena, el Señor vino, ha venido a buscarte, a salvarte, a hacer algo, una, algo diferente. Y por eso eh, el Señor nos dice, uh, el hombre vino a buscar, no a juzgar, ni, ni vino a decir tú eres lo peor, sino vino a salvarte de lo que tú crees que tú de pronto estás yendo mal en esos caminos. Y por eso... Eh, dos versículos antes de esta palabra del de Evangelio de San Lucas nos dice, Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, escucha esto, se lo devuelvo crueldificado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Mira lo que dice el Señor. Si tú has ofendido a alguien, si tú realmente sientes como que has juzgado, no juzgues. Tú eres ese instrumento, ¿para qué? Para salvar esa alma, para cambiar, transformar a tu familia, para transformar ese vecindario, esa ciudad, ese país en el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que el Señor también nos dice eh, en Hechos capítulo 16, versículo 31, «Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos» y ese, hasta el último hombre tenemos de creer en Jesucristo así tu familia va a ser salva así tu, uh, tu amigo el que, el que te está juzgando ora por ella, ora por él eh, el Señor está diciendo vamos, tú eres un, un soldado mío tú eres un guerrero mío, necesitas orar por esta persona necesitas orar por ella, por él y cuando el Señor te ponga en el sentir cuando estás en esa oración esos nombres, esos nombres no, no, no es porque realmente se te a la mente por venirte no, necesitas orar por esas personas en el nombre poderoso en su nombre es por eso que el Señor nos está diciendo en Hechos 16 una vez más 16 capítulo versículo 31 ah, ah, cree en el Señor ah, Jesús así tú y tu familia serán salvos, tú crees en el Señor Jesucristo, aleluya, yo sé que estás diciendo que sí amén y te felicito y aquellos que de pronto no creen en el Señor Jesús, bueno te invitamos a que abres el corazón, las puertas de tu corazón al Señor con eso tú y tu familia van a ser salvos también en Hechos 2, 2 capítulo 2 versículo 21 donde dice y todo el que invoca el nombre del Señor será salvo tú necesitas orar necesitas tener esa comunión necesitas realmente tener ese actúo a tú con el Señor tener esos devocionales levantarte en la hora del alba realmente eh, dar eh, la prioridad al Señor porque el Señor va a hacer todo lo necesario para que tú estés bien en el nombre de eso es su nombre. Romanos 10, 10, mira lo que nos dice. Porque con el corazón se cree para just, ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. ¿Qué quiere decir con esto? Me está diciendo. ¿Qué quiere decir con esto? Escucha una vez más. Porque uh, con el corazón se cree para ser justificado. Estamos tener un corazón uh, limpio, sin mancha, sin arruga, y, pero con la boca se confiesa para ser, ¿qué? Salvo. Cuidado con lo que lo digas. Cuidado con lo que expresas en el nombre poderoso de Jesús. Que la sabiduría que salga de sus labios no sea del enemigo, no sea del vecino, no sea de, de alguien que no sea de la sabiduría del Señor. Por eso el título es Hasta el último soldado. Hasta el, perdón, Hasta el último hombre. Hasta ese, sí, porque somos soldados también en Cristo Jesús. Somos esos guerreros. Hasta el último hombre necesitamos... Uh, ser uh, ganados para Cristo. Tu el testimonio, tu forma de hablar, tu forma de comportarte en el nombre poderoso de Jesús. Necesitamos uh, que más almas lleguen a, a reconocer a nuestro amado Jesucristo como su Señor en el nombre poderoso de Jesús. Lucas 18, 27, mira lo que nos dice Lucas 18, 20, uh, 18 27. Lo que es imposible para los hombres es posible para quién? Para Dios. Muchas veces vemos que es imposible para para Dios hacer cualquier cosa que tú creas que es imposible, la, la conversión de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, declaramos en el nombre poderoso de Jesús, que a, veces de, que a veces muchas personas dicen, pero ha pasado el tiempo, pero nada de nada, recuerda, es al tiempo de Dios, no al tiempo de nosotros, oremos con cesar, oremos, sigamos orando, vendrán, a, como yo digo, en esa, en esa tabla económica, altas y bajas, pero en esas bajas que realmente estemos cimentados en Cristo Jesús, otra palabra tan hermosa también en, en, en Marcos Mar, Marcos capítulo 16, versículo 16 que nos dice, el que crea y sea bautizado será salvo, uh, pero el que no crea será condenado, necesita realmente reconocer una vez más al Señor como nuestro amado, uh, a nuestro amado Jesús como tu Señor, Necesita reconocerlo en el nombre poderoso de Jesús. Así, mis hermanos de cristianos en la gloria, querido oyente, uh, mira lo que nos dice también Primera de Corintios. Primera uh, de Corintios nos dice, capítulo 15, versículo 22, pues así uh, como en Adán todos mueren, mira qué hermoso va, esa, esa, palabra, esa esta palabra en Corintios, también en Cristo todos volverán a vivir. Tú reconoces uh, al Señor como tu Señor y mira lo que como comenzamos en el Evangelio de San Lucas el, el capítulo 19 versículo 10 porque el Hijo del Hombre vino a, res a buscarte y a salvar los que se habían perdido vino a buscarte, a salvarte a que tú realmente reconozcas, lo reconozcas y vas a ver a reconocerlo, va, va, vas a ver vas a ver un cambio en tu vida, en tu corazón va a haber una paz <coughs> algo que yo te digo no va a ser algo Uh, todo, eh, el Señor dijo que no, que vamos a tener aflicciones en este mundo, dijo que no, que no íbamos a tener, que sí íbamos a tener aflicciones, pero esas aflicciones las vamos a tomar con amor, esas, esas eh, en ese desierto que vayamos, el Señor nos va a enseñar muchas cosas, cuando lleguemos a esa tierra prometida en el nombre poderoso, su nombre, el Señor va a hacer algo sobrenatural, no únicamente en ti, sino en tu familia, y vas a ver lo que el Señor va a hacer. Va a ser esto me hace recordar mis hermanos también a lo que el Señor nos está hablando en el Evangelio uh, de San Lucas en el capítulo 19 versículo de Dios que él vino a salvar y a, y, y, y, a, y a buscar a los que están perdidos a, a la ofrenda de la viuda que muchos buscan al Señor pero pocos lo buscan de corazón esa viuda dio lo último que tenía, da lo último Da esa oración con fe. Da esa oración, tú dices, me vas a pedir plata. No, yo no te estoy pidiendo plata, sino dar lo mejor tuyo. ¿Para qué? Para que glorifiques el nombre del Señor. Porque recuerda que tú eres un embajador del reino de los cielos. Y como es embajador del reino de los cielos, tu testimonio debe ser intachable. No somos perfectos, pero vamos en esa perfección. Así que siempre dale la gloria y la honra a nuestro amado Padre Celestial. Mis hermanos, que estamos en la gloria. Esa, esa ofrenda de la viuda... Eh, una vez más me ha a entender que muchas personas no están haciendo, no están dando lo, lo mejor, eh, sino muchas personas dan lo que les sobra, y tú le estás dando lo que, la, lo, que tú, lo que te sobra en esa oración, lo que te sobra eh, en, lo, en el tiempo que tú quieres darle, o que realmente estás dando ese tiempo para que tú, el Señor, eh, para que el Señor venga y te busque y te salve, porque si el Señor está viendo eso es porque tú estás abriendo la puerta de tu corazón, Estás abriendo la puerta de tu vida, no únicamente tuya, sino de tu hogar, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa. Oramos por aquellas personas realmente que no quieren aceptar al Señor como su Señor en el nombre poderoso de su nombre. Mis hermanos, cristianos en la gloria, querido oyente, el Señor nos ha hablado. Y bueno, te invitamos a que hagamos una oración. Padre celestial, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te pedimos por cada uno de mis hermanos, Señor, te pedimos por aquellas personas que no te han reconocido como su Señor, amado Padre Celestial. Te pedimos por aquellas personas que únicamente Padre Celestial te buscan en una necesidad, Señor. Pero tú has venido a buscarlos a ellos, Señor, a pesar de sus iniquidades, a pesar de sus problemas, Señor. Has venido a buscarlos, a salvarlos, para Celestial, como tú lo has hecho con cada uno de nosotros, amado Rey, amado Padre Celestial, amado Rey. Amado Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu cada día esté en nuestras vidas, amado Rey. Amado Señor, te pedimos por esos pastores, por esos líderes, amado Rey, que están llevando la palabra, Señor, y que por medio de ellos, amado Señor, tú eres una palabra de poder, que, toque, que sea tocando lo más profundo de los corazones de aquellas almas, amado Rey. Aquellos que están cimentados en Cristo Jesús, Padre Celestial, como dice tu palabra, mucho cuidado, mucho cuidado, el que crea estar firme, sino sigue reguerreando, soldado que tú eres en el nombre poderoso de nuestro amado Jesús, amado Rey, te pedimos por esta nación de Colombia, te pedimos por todas las naciones, Israel también, amado Padre, amado, en el nombre poderoso de Jesús, cuidar nuestras fronteras, sus fronteras, amado Rey, te pedimos por el mundo, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honra para, para ti, amado Señor, porque tú te, te damos todo el crédito, no, no somos nosotros que manejamos este ministerio. Eres tú, amado Señor. Eres tú el que pone esas palabras en nuestros labios. Tu Santo Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Amado Rey, poderoso Señor, te damos gloria y honra. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, uh, de que se nos la gloria, que Dios te y los vienes. y una... si nos miras por primera vez, bienvenido a estos videos. Te invitamos que veas los videos anteriores y eh, siempre dale la gloria a nuestro Señor, recuerda que estamos en la gloria para hablar de Dios Dios eh, mediante nos veremos la próxima semana con otro video más aquí, en creceros en la gloria porque estamos en la gloria para hablar de Dios bendiciones